amigo, Tal vez volo, tal vez voló, que duro este castigo Me duele el corazón al recordar todo lo vivido Mi círculo social son puros muertos y desaparecidos Así vengo Quisiera no estar triste Pero no puedo evitarlo Que ha sido de mi compa que no han podido Encontrarlo, yo esperanza Pero el tiempo me dice: hay que superarlo. Han pasado los años, han pasado los meses. Te seguimos buscando, loco. Por falla, parece. Aquí nada es lo mismo. Desde que ya no estás, hacen falta tus consejos y las pláticas de rap. Hace falta tu sonrisa para borrar las lágrimas de mamá. Porque neta está bien mal, acabada de la cara. Cabello lleno de canas, cada día le salen más. Ay, porque. La vida me ha tratado serio, las juntas en el barrio se volvieron visitas el cementerio, hermanos de pandilla en la guerrilla se murieron, otros por cuestión de drogas me los desaparecieron, pero fueron bien leales en el quero, o al menos conmigo si sí fueron, nunca me traicionaron ni la mano me torcieron, que descansen en paz todos los que se fueron. Qué duro este castigo Me duele el corazón al recordar todo lo vivido Mi círculo social son puros muertos y desaparecidos Mis páginas en blanco se volvieron a llenar Recuerdos con hermanos que nunca voy a olvidar Te volví a pensar, a extrañar este maldito tiempo solo me hace llorar La cruda realidad solo me está acabando Es dura la verdad, aún me sigo preguntando Desde cuando no hablamos, no estamos en el barrio jugando Fumando como en aquellos días Siempre mirando arriba quisiera poderte ver Me duele tu partida como pudo suceder Y es que el destino es cruel, solo quisiera entender Pero sigo con fe, aunque nada siga bien En ese callejón Ya nada es lo mismo en ese camellón Perdona a los dios y dales tu oración Cuida a la familia con tu bendición Hoy esta canción va de todo corazón Con el servir, así tocó vivir Y es que es así como si nada pasara Pero por dentro mi alma está dañada Mi alma está dañada De corazón